Sean Halton, quien dio el batazo empujador de dos carreras para finalizar con tres y derrotar a los Leones del escogido tres carreras por cero, los Tigres del Licey Había tenido un tiempo sin hacer el contacto, sin producir. ¿Y qué cambió en el ritmo de Sean Halton para poder mejorar? De hecho, tuvo una rigidez también que le ausentó por un partido. Vamos a ver cómo han mejorado las cosas para él. No You had even uh, problems with well, like injuries, rigidness, right, and all right, that right. things. What do you think it changed for uh, today? You know, you just prepare to get healthy and to contribute. Uh, feels good to contribute behind such good pitching and catching. I got to give credit to Betancourt for calling a great game again. He's done a great job behind the plate, and uh, you can't say enough about Maya on the mound as well as our bullpen. Realmente tratar de mejorar, tratar de mejorar siempre. Eso fue lo que cambió. En otras oportunidades quizás no tuvo la misma suerte de hacer los contactos, pero sí lo intentó y está también haciendo un buen trabajo en el aspecto defensivo y eso lo hemos visto. El que ha sido parte del equipo, aunque se ha ausentado un juego por el asunto de la rigidez. ¿Cuál cree que ha sido la clave para que los Tigres tengan tan buen récord? Which you think has been the clue for the good record of this team? Uh, you know, we've pitched well, like Maya. He's picked up the slack every time he's been out there. Uh, Narvison pitched great the other night. We've played great defense, and uh, we've had great catching, you know, and uh, we had some timely hits, and when it all comes together, it looks pretty good está dándole crédito a Kimaya, dándole crédito también al partido de Chris Narvison frente a las águilas, las atrapadas, es decir, el aspecto defensivo, todo eso se ha combinado para que las cosas hayan salido muy bien. Él es la primera vez que está en República Dominicana, pero ya tiene experiencia en otras ligas del Caribe como la de Venezuela. ¿Qué se ha encontrado en esta liga que lo hace tener una característica única, digamos? Es tu first time en DR, pero has experiencia en otra league como like Venezuela. Tenemos una característica es la no creo que haya nada como la República Dominicana, especialmente cuando se trata del béisbol. Es solo un honor ser parte de eso y, you know, estoy feliz de estar aquí. Ahí está. Nada. Ninguna liga. Ninguna liga ni siquiera se parece a la de República Dominicana por la calidad, por los jugadores que accionan en las grandes ligas y dice que se siente muy bien de estar aquí, de estar accionando para los Tigres del Licea. Muchas gracias y felicitaciones. Vamos a celebrar hoy, ¿no? Vamos a celebrar. Gracias. Seguimos con más de Licea TV.